Sí, fíjate, hemos decidido conjuntamente con el FALPO, la Unión de Juntas de Vecinos y otros grupos sociales de este pueblo de San Francisco de Macorís, unificar esfuerzos y el sector de Ugamba, la Manicera, la Ribera de los Sánchez, los, la gente de Barrio Azul, el 24 de abril y otros sectores, tenemos una gran actividad este miércoles 9 a partir de las 10 de la mañana en diferentes puntos de San Francisco de Macorís donde vamos a exigirle al Estado Dominicano que pueda reubicar a las personas que han sido afectadas por lo que han sido tanto el huracán María y lo que fue el huracán Isaías. Por lo que este miércoles a partir de las 10 de la mañana estaremos de manera pacífica protestando. Nosotros los de Ugamba estaremos en la zona del de puente que comunica la Avenida Libertad con la salida de Tenares. Asimismo, la gente del 24 de abril, la comunidad estará en el, en el puente del 24 y así sucesivamente. Todos los sectores unificados vamos a llevar esta lucha hasta donde sea posible porque entendemos que las personas que viven a la orilla del río Jaya y del río Guzmán deben ser reubicadas porque no queremos una catástrofe como la que ha sucedido en otras ocasiones y que gracias a Dios estos sectores tienen los dirigentes que realmente necesitan, que van a reclamar por ellos, y estamos en pie de lucha y vamos a seguir firmes en lo que será una lucha constante hasta que lleguemos en lo que realmente necesitan las comunidades, que es la reubicación de las personas que viven a la orilla del Río Jaya y del Río Guzmán. Ante las nuevas autoridades, ¿ustedes han recibido algún tipo de ayuda o algún tipo de información de que... ...que se le va a dar algún tipo de ayuda o la colocación, como ya usted puntualiza, de, de reubicación. Todavía no tenemos ningún tipo de contacto con las nuevas autoridades. Sí esperamos que ellos sean inteligentes y que llamen al movimiento social de este pueblo... ...y a los diferentes sectores que estamos envueltos en lo que es la lucha... ...para que nos den una respuesta, por lo menos que nos den una esperanza de vida... ...porque realmente es difícil y precaria la situación que viven las personas que viven a la orilla del río ¿Cuál es el siguiente paso después del miércoles a seguir? A partir del miércoles cualquier situación que se dé las autoridades van a saber que las comunidades tendrán su voz de alerta y cualquier evento que se pueda realizar en lo adelante, ya sea protesta, que no, es que no queremos por el momento porque entendemos que hay que dar espacio a las nuevas autoridades pero si tenemos que hacerla vamos a hacer eh, un saludo especial a ustedes a este pueblo san francisco de macorís y sobre la actividad que tenemos el próximo miércoles después del movimiento popular reunirse con los sectores que tienen las problemáticas de vivienda que cada vez que el río viene eh, le lleva a los enseres, ellos tienen que salir huyendo, la casa, todo. Y aquí en San Francisco de Macorís, en un campo cercano, los Aguayos, se hicieron unos apartamentos y nosotros teníamos las, la esperanza eh, de que serían eh, favorecidos parte de las personas del Barrio Azul a que se le entregaran varias viviendas, o sea, los que están más, cerca, más cercanos al río adelante y luego hacer vivienda para todos. Pero debido a la situación de la crecida del río y afectar a otros sectores como son Ugamba, La Manicera y 24 de abril, se suman más los afectados por viviendas esa esperanza se fue al traste porque esos apartamentos lo utilizaron políticamente distribuido a personas hasta de Asua hay personas ahí que tienen apartamentos de Santo Domingo de Villa Pimentel entre otras ciudades que nosotros lo, ve, lo vemos como una, un oportunismo del partido de la liberación dominicana lo utilizaron políticamente y no pensando en aquella persona con situaciones de casas. También ahí está involucrado junto a nosotros la gente de los Rivera de los Sánchez, pero eso es por cumplimiento del puente eh, de allá, de los Rivera, de atrás de, de, de Palmares, porque ya eh, cada vez que Río sube, ellos están incomunicados, igual que el puente de Ugamba también, tú sabes que se necesita. Y San Francisco de Macorís sabe que se han prometido, pero lo que pasa es que las autoridades pasadas no cumplieron. Y queremos eh, recordarle al gobierno que cumpla con esa promesa hecha por otro gobierno, pero que tenemos entendido que cuando un gobierno eh, sube, cumple con la demanda eh, que están ahí, que el pueblo solicita. Así es que, que el, el próximo miércoles a las 10 de la mañana realizaremos una parada cívica, una protesta, un recordatorio, un pedido al gobierno del PRM para que tomen en cuenta a esos ciudadanos de esos diferentes sectores.